¿Cómo están? Hoy vamos a grabar la segunda parte de aparato respiratorio. Eh, en la primera parte vimos más o menos los conceptos generales de cómo son los ciclos de inspiración-expiración, es decir, el ciclo respiratorio, y fuimos viendo cómo van cambiando la presión de los gases a lo largo del árbol respiratorio. Y ahora de lo que nos vamos a encargar es de ver cómo esos gases viajan hasta los tejidos. Los gases, básicamente, tienen a grandes rasgos dos o tres formas de viajar hasta los tejidos. Una es disueltos en la sangre, otra es unidos a proteínas y la tercera es unidos a sectores especiales de otras proteínas. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos en el ejemplo del oxígeno. El oxígeno puede bajar disuelto, pero su capacidad de disolverse es muy baja. Entonces necesita alguien que lo transporte. Ese alguien que lo transporte va a ser la hemoglobina, de la que vamos a hablar en un ratito. Pero por otro lado, también los gases pueden unirse a los extremos carbaminos de otras proteínas, es decir, al extremo carboxilo terminal de una proteína, y viajar a través del plasma. Ahora, la capacidad de poder viajar disueltos dio origen a una ley que se llama Ley de Henry. ¿Qué dice la Ley de Henry? Que los gases pueden viajar disueltos según la presión del gas que haya en ese compartimento, y su coeficiente de solubilidad. Entonces esto nos separa la primera diferencia entre el oxígeno y el dióxido de carbono que son los dos gases más importantes de los que vamos a hablar hoy. El oxígeno, si bien tiene una presión muy elevada a nivel del capilar, sobre todo del capilar eh, que está en los alvéolos, tiene una presión muy elevada pero su coeficiente de solubilidad es muy bajo. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno que viaja disuelto es baja. Lo opuesto pasa con el dióxido de carbono, su coeficiente de solubilidad es mucho más alto que el del oxígeno, pero su presión es un poco más baja, pero como su coeficiente de solubilidad es más alto, puede viajar disuelto en mayor medida. Como dijimos recién, el oxígeno viaja principalmente unido a la hemoglobina, que es una proteína de la que ya hemos hablado cuando vimos la unidad de sangre. La hemoglobina en su conformación estructural es una proteína que tiene Cuatro subunidades, dos subunidades alfa y dos subunidades beta. Ahora, cada una de esas subunidades tiene un grupo hemo. Ese grupo hemo tiene átomos de hierro que son capaces de fijar la hemoglobina. ¿Para qué nos sirve esto, que tenga esos átomos de hierro y que tenga cuatro subunidades? Porque cada uno de esos grupos que tienen los átomos de hierro van a poder fijar una molécula de oxígeno. Esto nos habla de que como cada molécula de hemoglobina tiene cuatro subunidades y cada una un átomo de hierro, va a poder unir cada molécula cuatro átomos de oxígeno. Ahora bien, si bien la hemoglobina puede unir cuatro moléculas de oxígeno, a nosotros lo que nos va a importar es la hemoglobina como un todo. Es decir, yo tengo una determinada cantidad de hemoglobina, ¿cuántas moléculas de esa hemoglobina van a estar cargadas en un 100% idealmente con oxígeno? Entonces, ¿por qué recalqué un poco lo de las cuatro moléculas de oxígeno? Porque si la cantidad de hemoglobina disminuye, que eso sucede en una patología que se denomina anemia, la capacidad de transportar ese oxígeno hacia los tejidos se va a ver disminuida a pesar de que todas las moléculas de oxígeno estén saturadas en un 100%. ¿Cómo llegamos a entender esto? En la pantalla les va a aparecer una imagen de un gráfico que se llama curva de saturación de la hemoglobina o también lo pueden encontrar como curva de disociación de la hemoglobina. ¿Qué relaciona este gráfico? Es un sistema de ejes cartesianos, básicamente, que relaciona la presión de oxígeno que hay en los capilares, que pueden ser arteriales o venosos, versus, digamos, la, el porcentaje de la hemoglobina que se encuentra saturado con oxígeno. Si observamos el gráfico, la forma de la curva que está dibujada, tiene una forma muy particular. Se dice que es una curva sigmoidea, es decir, tiene forma de S. ¿Por qué tiene esta forma? En un principio la hemoglobina se va a encontrar de forma tensa. Siempre está bueno imaginar que esas cuatro subunidades de la hemoglobina son como bracitos en los cuales eh, esconde, de alguna manera, a los átomos de hierro. Entonces, cuando el primer átomo de oxígeno se une a los átomos de hierro, se encuentra con una hemoglobina que está muy tensa, que logra generar que, de alguna manera, el resto de los átomos de hierro se expongan y para los otros oxígenos sea más fácil unirse a la hemoglobina. A eso se lo denomina efecto cooperativo. Pero si nos ponemos a pensar, sigo sin responder por qué la curva tiene esa forma de S. Bueno, en realidad, la capacidad de que ese primer átomo de oxígeno se pueda unir a la hemoglobina está dada por la presión que es capaz de generar ese oxígeno. Es decir, cuanto más presión pueda generar el oxígeno, más fácilmente van a poder unirse los átomos de hierro. A este fenómeno se lo llama afinidad. Es la afinidad que tiene el oxígeno por la hemoglobina. Algo importante para recalcar de este gráfico es que si miramos hacia la derecha del eje X, es decir, donde se encuentra la presión arterial de oxígeno, a presiones de aproximadamente 100 milímetros de mercurio, la hemoglobina se encuentra saturada en un 100%. Es decir, que todos los sitios donde el oxígeno podía unirse, se unió. Cuando nos desplazamos hacia la izquierda, es decir, estamos leyéndolo en el sentido contrario de la lectura, vemos cómo desciende la presión parcial de oxígeno adentro de los capilares. Este fenómeno se da porque el oxígeno ingresa al interior de las células y al ingresar la presión parcial adentro de los capilares disminuye. Entonces nos encontramos con la presión venosa de oxígeno que es bastante más baja, es alrededor de 40 milímetros de mercurio y ¿qué vemos que sucede con la hemoglobina? Está más desaturada, es decir, que dejó mayor cantidad de moléculas de oxígeno en los tejidos y por lo tanto se descargó. Lo último que se encuentra marcado en el gráfico, que es importante que sepan, es la P50, el concepto de P50. ¿Qué significa esa P50? Es la presión parcial de oxígeno adentro del capilar a la cual el 50% de la hemoglobina se encuentra saturada. ¿Para qué nos sirve conocer este concepto? Es un concepto que nos habla de la afinidad que tiene el oxígeno por la hemoglobina. ¿Por qué nos interesa saber esto? Porque hay distintas situaciones en las cuales la afinidad del oxígeno por la hemoglobina se ve disminuida. Cuando hablamos del concepto de afinidad de la hemoglobina o de cualquier proteína por su sustrato, en este caso del oxígeno, puede ocurrir que esa curva sufra desplazamientos, es decir, que la curva que estamos dibujando se encuentre más hacia la derecha del gráfico o más hacia la izquierda. ¿Por qué sucedería esto? Pensemos en una situación. Cuando la hemoglobina va viajando a los tejidos tiene una cierta afinidad por el oxígeno. ¿Por qué? Porque lo tiene que tener agarrado a ella. Ahora cuando llega a los tejidos, el oxígeno no puede quedar agarrado a la hemoglobina. La hemoglobina tiene que tener la capacidad de disociarse o separarse de esa molécula de oxígeno. Entonces, ¿cómo lo logra si ya venían unidos? Bueno, hay condiciones dentro de los tejidos o alrededor de los tejidos que favorecen esa disociación de la hemoglobina por el oxígeno y hacen que esta curva que nosotros estamos dibujando se desplace hacia la derecha. Es decir, que la dibujemos sobre el eje X más hacia la derecha. ¿Cuáles son estos factores? Uno es la presión de dióxido de carbono. Pensemos una cosa. Cuando la célula se encuentra en un elevado metabolismo la mitocondria está utilizando el oxígeno para sintetizar ATP en la, en la degradación de la glucosa. Entonces al utilizar ese oxígeno se genera mucho dióxido de carbono y muchos protones. ¿Qué genera esto? Que el pH disminuya. Es decir, hay una elevada concentración de dióxido de carbono adentro de la célula y además se producen muchos protones. Por lo tanto, el pH disminuye. Además, en todos los trabajos que se generan adentro de la célula, ese trabajo se convierte un 20% en energía y un 80% en calor. Es decir, que la célula en realidad está generando mayor cantidad de calor que de energía. Entonces, estos tres factores que encontramos en la célula, que son el aumento de la presión de dióxido de carbono, el aumento de la concentración de protones y la consecuente disminución del pH y el aumento de temperatura, determinan que esa hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno, por lo tanto, si pierde afinidad, lo entrega a los tejidos y es una condición súper favorecedora para la célula porque la célula necesita quedarse o apropiarse de ese oxígeno que tenía la hemoglobina. A este efecto se lo llama efecto Bohr. Si nosotros miramos la gráfica de la curva de saturación de la hemoglobina, las vemos desplazada hacia la derecha y vemos que lo que se modifica es la P50, ¿Cómo interpretamos esto? La P50 dijimos que era una medida de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Si ahora yo desplazo la curva hacia la derecha, la presión de oxígeno que tengo que ejercer para que esa hemoglobina se sature en un 100% va a ser mucho mayor. Eso me está indicando que la hemoglobina es mucho menos a fin por el oxígeno, por lo tanto tengo que ofrecerle mayor cantidad de moléculas de oxígeno para que alguno eventualmente se termine pegando. El caso contrario ocurre cuando hay mayor disponibilidad de oxígeno. ¿Qué estoy queriendo decir? Nosotros tenemos, como van a ver la imagen de la pantalla, la curva de saturación de la hemoglobina normal. En los sectores donde la disponibilidad de oxígeno es mayor, es decir, en los pulmones, esa curva se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Por qué se desplaza hacia la izquierda? Porque al aumentar la disponibilidad de oxígeno, ¿sí? al aumentar la presión de oxígeno en relación a otros sitios del el organismo, la afinidad de la hemoglobina por ese oxígeno se va a ver aumentada y coincidentemente en esos sitios la temperatura suele ser menor que en los sitios de alta actividad metabólica como pueden ser los, tejido, los tejidos musculares. En estos sitios donde la disponibilidad del oxígeno es mayor y por lo tanto la afinidad de la hemoglobina aumenta por el oxígeno, sucede el efecto contrario al que mencionamos anteriormente que se lo denomina efecto Haldane. Otra situación fisiológica en la cual la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se encuentra aumentada es en la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal tiene leves diferencias con la hemoglobina del adulto. Vieron que dijimos al principio que la hemoglobina del adulto tenía dos subunidades alfa y dos subunidades beta. Bueno, la hemoglobina fetal tiene dos subunidades alfa y dos subunidades gamma. ¿Qué es lo que me importa que recuerden de eso? Que esas otras dos subunidades le otorgan a la hemoglobina fetal una mayor afinidad por el oxígeno. Si pensamos en la situación que está viviendo el feto adentro del útero, es decir, en la vida intrauterina, es una situación de pseudoacidosis. ¿Por qué? Porque piensen que la hemoglobina de la madre ya empezó a ceder oxígeno a nivel del resto de los tejidos. Entonces, viene menos cargada por hemoglobina. ¿Qué termina generando esto? Que, la, que el feto tenga la capacidad de captar ese poco oxígeno que ya queda en ese punto de la circulación materna con mayor afinidad que lo podría hacer después en la vida adulta. Pensemos una cosa, si la hemoglobina fetal tiene mucha afinidad por el oxígeno, cuando el niño nace... Eh, esa hemoglobina no puede seguir teniendo esa misma afinidad por el oxígeno porque si no, no lo va a poder ceder a los tejidos. Entonces, ¿cuál es la solución que tiene el organismo para arreglar esto? Básicamente es eliminar la hemoglobina y también se degradan esos eritrocitos que contienen la hemoglobina fetal. Este es el motivo por el cual en los primeros días de vida, aproximadamente entre el día 3 y el día 10, es normal que los niños ...tengan niveles de bilirrubina aumentada y se encuentren un poquito amarillitos. En resumen, ¿qué es lo que tenemos que recordar del aparato respiratorio en general? Primero, como siempre decimos, definirlo, decir cómo está compuesto y cuáles son sus funciones. En segundo lugar, los procesos a través de los cuales los gases pueden ingresar a la vía aérea. Es decir, hablar del ciclo de respiratorio. Además, tenemos que saber cuáles son las presiones que tiene que haber tanto en la mezcla de gases atmosféricos como en los gases que hay en el interior de la vía aérea para que esos gases puedan llegar hasta los tejidos. Y por último, cómo se transportan esos gases desde los pulmones hacia los tejidos y desde los tejidos hacia los pulmones de nuevo. Espero que se haya entendido, cualquier cosa les queda el contacto que va a aparecer en pantalla y cualquier duda nos pueden consultar. Muitas horas.